¿Qué tal badabogas como sabemos? Berto este pajo fue de las mejores series del Crícologo, pero a raíz de que el tan Ranger quiso terminar con la película, el Cacastogo quiso extender las series y haciendo que Sain se fuera directito al abismo, a continuación te contaré la historia de cómo fue que la serie se fue a la perdición y lo que le podría esperar a futuro a la serie, empecemos. Como mi tío el mamalardo se enfermó, yo su amigo Benito el Juerito me quedaré para narrarles lo que ocurrió con Berto el Zacate. La historia de Berto Estropajo se remonta desde los años, años 80, a raíz de su creador Esteban Kangreburger, pero su primera transmisión fue en 1999, así siendo un rotundo éxito de Nickelodeon donde en un inicio la serie brillaba por su originalidad y creatividad, de la temporada 1 a la 3 conocida como la época dorada del Berto Estropajo pero luego de la película que fue un éxito Esteban Cangreburger quiso concluir la serie, pero como el Nacho es como el ñoclas le veían aún más potencial para sacarle más billetes al zacate. Iniciaron la cuarta temporada donde fue el inicio del tropiezo ya que el Esteban Cangreburger se retiró, así como varios miembros del equipo original, causando un cambio notorio en la serie. Capítulos que empezaron con este cambio fueron Calamar de esponja o El regalo de goma, algunos episodios que se mantenían decentes fueron Han visto ese caracol o el mejor día De la quinta temporada pocos episodios son rescatables Los mejores que pondría son las dos caras de calamardo y amigo o enemigo Ya que se pueden notar diversos cambios Para mal en los personajes como Baba Esponja siendo grosero o llorando por cualquier cosa Así como el Mauricio que pasó de ser un tonto genio solo a alguien ridículo Que al igual que el Estropajo se pone a llorar por cualquier cosa otra de las cosas que afectaron al Mauricio fueron que empezaron a ponerlo como un personaje antihigiénico, haciendo asquerosidades de una manera excesiva. Si hay algo que en los que estamos de acuerdo fue que en la sexta temporada inició el abismo del verte estropajo, con episodios como Lastilla, la Casa Elegante o Una Vida en un Día donde al menos Mamerta Esponja no entiende la lección luego de haberse lastimado cuando él no era así y aprendía de sus errores. Sí, sí, soy Bob Esponja, pantalones valientes. La séptima y octava temporada de Alberto Esponja pusieron la serie aún más en el abismo, ya que la esencia de la serie estaba totalmente perdida como en episodios como Cara Congelada donde se van a lo abrumadoramente grotesco o Un Amigo para Gary donde el Gerber intenta defenderse del horrendo gusano que Mamerto le trajo, pero ni aún así teniéndolo enfrente Alberto ayuda al Gerber y mejor se pone a regañarlo dejando así a... Sia. Mamerto como un completo mediocre, para suerte de muchos en la novena temporada volvió Esteban Cangreburger y Paulo Tibi, que si bien mejoraron la serie no volvió a ser la misma ya que Elberto no pudo salir del abismo en el que quedó anteriormente, así como también la segunda película que si bien fue escrita por el mismo Esteban, no volvió a ser lo mismo que la primera, aunque mala no lo fue. Lamentablemente el mero mero de las cangreburgers se nos fue a mejor vida en el 2018, a raíz de su enfermedad degenerativa ELA o mejor conocida como esclerosis lateral amiotrófica. Dejando así el legado de haber creado una de las mejores series animadas de La Historia, por siempre te recordaremos Esteban Cangreburguito como el número uno. Aquí fue donde el cacaslodeon se pasó de Cangreburguer con la serie, ya que el Esteban odiaba que hicieran spin-offs de sus demás personajes para que poco después sacaran Caca Coral o El chau del Padrino, que la verdad son productos terribles donde dejan a un lado la calidad solo para producir más billetes con las nuevas generaciones de niños y el tiempo actual, como la tercera película del 2020 que tiene una muy bonita animación. Pero las ideas y guiones son totalmente reciclados. Tomando de referencia han visto a ese caracol poniendo como lo peor de la película la canción del J No Vimo. Si bien la letra de la canción no es mala, no serían canciones que estuviesen en la serie, puesto a que sus canciones de la serie eran del siglo pasado, más de los años 80 o 90. Otra de las cosas que afectaron la serie al menos aquí en Latinoamérica fue el cambio de doblaje del Don Yoclas. O Doña Andrejo, este debido a que Luis Pérez Pons y en el doblaje del Ñotlas decidió abandonar la serie debido a problemas económicos con el estudio de doblaje, desde la temporada 6 hasta la 9 así como también el cambio de doblaje del Mauricio desde la película, donde de la temporada 1 a la 3 era doblado por Paul Gilman, un famoso cantante venezolano pero que se retiró por sus giras dejando así a Alfonso Soto que en un principio le quedaba bien la voz pero que en la actualidad deja mucho que, desear del Patricio de antes. Bueno, a a que a bueno respecto a lo que le espera a la serie, el tío Nacho dice que seguirá exprimiéndola hasta el último centavo con más finos temporadas y películas dejándola más en el abismo del que ya está. Oye Benito yo quería hablar más, sabes que amo Berto el Zacate por lo menos preséntame después de todo soy tu chisabay.